Hola, muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, la verdad es que me esperaba que este sitio estuviera menos lleno de gente, ¿vale? Pero ahora mismo, eh, como podéis ver por ahí, hay unos cuantos coches. Y la verdad es que este camino es bastante complicado de llegar, eh, porque hay bastantes baches y tienes que llegar con un coche un poco alto o que te dé un poco igual meterlo por el camino. No es como este, ¿vale? Porque este tiene muchas rocas, pero la verdad es que sí es un poco complicado y te lo tienes que tomar con paciencia pero al final pues llegas a este sitio, que es donde vamos a descansar hoy, estamos al lado de un río, es tranquilo. Yo el año pasado cuando vine, eh, hacía mal tiempo, estaba lloviendo y claro, además el año pasado la lié, porque me fui por un camino que no era, me metí por, por un camino que, que, que casi era tan estrecho que solo era una dirección y claro, cuando me quise dar cuenta, estaba en medio de la montaña... Eh, y no tenía retorno, simplemente dar marcha atrás y, y casi, bueno, casi me caigo por un acantilado que, que había en los laterales pero, pero al final salí de ahí, pude dar la vuelta y llegué a casa vivo pero bueno, esas aventuras en plan de que no sabes cómo si vas a llegar vivo a casa pues también son interesantes mientras que llegues vivo a casa y sin ningún problema vamos a ver qué tal dormimos esta noche y luego ya así por la mañana, 7 eh, o así, pues nos subimos para la laguna Bueno, pues os presento lo que van a ser hoy mis aposentos, eh, por aquí de adelante tengo lo que es la parte de la cocina, eh, donde tenemos la neverita y luego aquí delante pues tenemos una batería para poder cargar el móvil, la cámara y esta luz que tenemos aquí, led, que, que viene bastante bien porque es anti mosquitos. Y luego aquí pues ya tenemos lo que es la cama, ¿vale? Eh, hemos tapado lo que son las ventanas un poquito para que de esta manera pues no me entre mucha luz por, por las mañanas aunque la verdad es que nos vamos a levantar bastante pronto sobre las seis y media o así y bueno, aquí también delante eh, si lo podéis ver pues he puesto una tela para que tampoco me entre luz por delante y bueno, yo creo que, que es un aposento que está bastante bien ¿no? eh, ahí tenemos la cama y tenemos un poquito de espacio para poner los pies y para... Bueno, pues para poner los zapatos y todas las cosas. Pero aún así, pues aquí afuera pues tenemos una pequeña silla. Hoy nos, le, nos hemos levantado a las 7. Eh, justo a las 7 bueno ya ha venido gente. Ya hay gente que, que se ha subido para arriba. Y bueno, pues hoy el plan pues, es llegar a la, a la laguna, claro. Eh, esta noche ha sido un poquito fría. Al principio, pues bueno, dejó la ventana de bajadas para, para que el coche... Pues se, se refresque un poco porque cuando llegas aquí está ardiendo el coche, me tapa con una manta, no pero, pero aún así yo creo que tenía que haber sacado el edredón, que dices tú, en verano un edredón, pues, pues sí, eh, cuando vas a, a esto de la sierra de Gredos, eh, un edredón es necesario. Y bueno, pues ahora pues empezaremos la, la aventura, a ver qué, qué tal. A lo mejor nos toca cruzar algún río y tal, pero bueno, ya lo iré. En, Documentando, bueno, pues aquí tenemos el primer refugio. Estas son las vistas que hay desde el refugio, ¿vale? Y por aquí está el camino hacia la laguna. ¿Vale? Entonces, aquí es un buen sitio para, para descansar. Se puede hacer vivac si hace buen tiempo y luego vamos a ver la parte de dentro. un poco estrechita la puerta pero está bastante bien, tiene aquí su fueguecito una buena estufa y nada aquí puedes pasar la noche perfectamente, aquí no hay ningún sitio elevado y, y mira lo que tenemos aquí esto está lleno de, de arañas, hay una buena cortina natural pues nada, vamos a seguir que esta vez vamos acompañados eso siempre hace no que sea lo bueno ciertos sitios donde alguna vez bueno pues aquí está el otro refugio vale está son súper súper pequeñitas las puertas pero este lo bueno que tiene es que está elevado vale este tiene esta mesita y ahí tiene otra repisa y está, está bastante bien, ahí tenemos un mechero y todo, pero lo que no veo es que hayan dejado mucha madera, aunque tampoco es necesario, eh, la verdad es que, que bueno, te pones tu saquito y hasta duermes perfectamente. 40 kilómetros en la semana, cada día 95 25, 40 kilómetros. Mira qué pedazo de... de cascadita que tenemos aquí. Súper transparente, como todo, todas las aguas. Aquí podría beber perfectamente y no necesitaría ni potabilizar el agua. Es un sitio precioso. Субтитры ya a la laguna, la verdad es que este camino ha sido bastante sencillo y el agua está súper transparente, así que ahora nos daremos un baño, aunque bueno, no, no creo que estemos fría tampoco. Y, y nada, eh, luego intentamos subir ahí arriba, aquí arriba, ¿vale? porque tiene pinta de haber una pista impresionante. ¡Muy buena! Uh, me he bañado en lagunas que, que estaban congeladas, pero esta no está, no está del todo mal. Bueno, más o menos estamos en lo más alto de esta montaña, ¿vale? Por ahí pues digamos que sería el punto más alto Y ahí abajo tenemos la laguna, así en pequeñito Donde nos hemos pegado un baño ahora ¿Vale? Tampoco voy a asomar mucho porque esto está un poco escarpado Y por, esa, por ese valle es donde hemos andado hasta llegar aquí arriba Ahí abajo es donde aparcamos y donde hemos pasado la noche y eh, en este punto de aquí donde se ven más árboles es donde, donde aparqué eh, la primera laguna que, que hice aquí en Gredos este año así que sí, aquí al otro lado pues hay, hay alguna laguna más pero bueno, esta vez hemos venido a esta que también está muy bonita y está muy guay hemos llegado al punto más alto, 2.366 metros. La verdad es que este último tramo ha sido un poquito más durillo porque, porque tenía bastante pendiente. Hemos subido desde la laguna y, y claro, había bastantes rocas, como ves aquí. Pero ha merecido la pena porque las vistas son increíbles. Puedes ver todo lo que hay alrededor, ¿vale? porque es uno de los puntos más, más altos y, y es precioso el sitio. La verdad es durillo la, la última parte, pero... Pero la verdad es que está bastante guay, me alegro de, de haber subido y no haberme quedado en la laguna porque la primera vez que subimos aquí hacía, había lluvia, hacía mal tiempo, niebla, pero no me decidí al final subir por aquí porque, porque está complicado con lluvia, está mojado y está rebaladizo. Pero, pero es muy bonito, es muy bonito. Pues... ya hemos llegado. Vamos desde ahí arriba. Ha tocado un poquillo. Ha sido complicado, pero hemos llegado. Bueno, pues ya estamos en el coche. Aquí tengo la neverita. Tengo ya lo que es mi silla y la verdad es que no lo merecemos porque porque, menuda paliza que nos hemos dado hoy, no simplemente haber llegado solo hasta la laguna, sino después habernos subido por, por esas rocas hasta lo más alto. Y, y bueno, luego la, la bajada, porque para bajar por ahí, por donde nos hemos metido, que lo hemos hecho la ruta circular, era porque había muchas rocas que rebalaban, eh, luego estaba complicado y hemos llegado abajo de, de milagro, pero ha costado y ahora pues bueno tengo las rodillas cansadas estoy estoy agotadísimo Es curioso porque en la Laguna de Gredos había bastante gente eh, no esperaba que, que hubiera tanta gente pero la verdad es que con esto de confinamiento y que no puedes ya viajar a otros sitios las vacaciones pues al final las tienes que, que hacer aquí en España y claro pues la gente que no se va a, la, a las playas porque bueno ahora mismo hay mucha gente en las playas pues se viene a este tipo de sitios que están también muy bonitos y cada vez son más conocidos. ¿Qué vamos a hacer. Tienes que, que venir a lo mejor entre semanas. Si no quieres encontrarte a nadie. O, o cuando son otras épocas del año. Eh, pues no sé, invierno. O en, en otoño. Que hay algo de lluvia. Y, y, no hay, y no hay tanta gente. Pero pero bueno, ahora en verano pues es normal que, que se haga este tipo de rutas. Pues mira, qué coincidencia. Este es mi año de nacimiento. 1995. Bueno, pues mi plan era llegar cerca del de barranco donde, donde voy a ir mañana que hay unas, unas cascaditas bastante chulas, pero la verdad es que el camino es súper complicado de llegar es súper empinado para subir con el coche y bueno, hemos llegado hasta aquí, pero creo que me voy a dar la vuelta si es que consigo darme la vuelta, porque mirad dónde está el coche, está entre dos caminos y aquí tenemos una cuesta con bastante pendiente el problema es que para dar la vuelta pues voy a tener que maniobrar bastante y aquí pues tenemos un pequeño barranquito que espero no, no, no irme ahí, pero ya veremos si sale bien. ha sido tan difícil, no ha sido tan difícil, lo hemos conseguido. La verdad es que da bastante miedo lo empinado que está esto. Parece que por aquí sigue la cosa, porque hay, hay marcas en plan de chorrero y tal, pero no me lo voy a jugar más y, y hasta aquí voy, y voy a llegar y me bajo para abajo. Frente tenemos una lavadora incrustada en, en la pared, no me preguntes por qué. Ahí está el pueblecito, pero no caer por el barranco. Bueno, pues nada, me voy para casa porque ya hemos sobrepasado nuestros límites eh, al haber subido pues, esa, esa cornisa de, de roca. La verdad es que hemos forzado mucho, no me esperaba subir hasta hasta allí, pero, pero bueno, hemos llegado a la laguna y luego hemos tirado un poquito más. Pero, pero bueno, ya forzando la verdad. Y, y bueno, yo creo que me, me voy ya para, para casa porque, porque claro, levantarte de mañana y subir lo que es el caudal del río es bastante, es bastante duro y también hay mucha, muchas piedras y las rodillas sufren bastante así que lo mejor que podemos hacer es ir a casa y descansar y ya la semana que viene pues volveremos por aquí además que nos hemos dado un baño aquí en la Jerte y, y bueno, pues dentro de lo que cabe nos hemos refrescado y, y ya toca descansar y dormir pues nada, nos vemos en el próximo vídeo